Estas fueron las declaraciones de Franklin Romero, presidente provincial y diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM al ser cuestionado sobre la situación actual de esa organización política en esta ciudad de San Francisco de Macorís donde dirigentes han abandonado las filas para pasar al Partido Revolucionario Dominicano.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 que es porción al poder que estamos trabajando para presentar una nueva propuesta presidencial principalmente, ya sea con el compañero Hipólito Mejía o con el compañero Luis Aminader o Wellington Arno, que son los tres precandidatos que tenemos. En relación al papel del PRM como partido de oposición, expresó. Eh, yo creo que no es oposición, si ustedes miran lo que es el Congreso, que es donde está la columna vertebral de este partido realmente, eh, pues nosotros seguimos siendo la oposición, primero oposición a los préstamos, que no estamos de acuerdo con muchísimos de ellos, al uso que se da del presupuesto y a la oposición que hay que hacer como partido, nosotros como congresistas que somos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.